Hola, hola, hola, hola queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Depende a qué hora estés escuchando este video. Bueno, hoy estamos finalizando el ciclo del de eje 4:10. Mañana vamos a empezar con el eje 5.11 en Aries. ¿Sí? El sol en ese eje 5-11 en Aries, Pero hoy nos toca la última clase de este eje 4-10. Entonces, vamos a ver hoy eh, esta, este sol en Pisces en la casa 4 y la casa 4 en Pisces. Y también vamos a ver este sol en Pisces, en la casa 10, que también está en Pisces. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Sol en casa 4, en Pisces, casa 4 en Pisces. A ver, ¿de qué se trata? Sol en casa 4, ya lo sabes. Hogareño, amable y sobreprotector. Casa 4 en Pisces. Son aislados, son confusos, son espirituales. Son en piscis, pacíficos, tranquilos, intuitivos. También tienen un gran sentimiento de frustración, se sienten frustrados, indolentes, indulgentes. Entonces podemos estar ante una persona amable, tranquila y hogareña. Pero que le gusta estar solo en el hogar. O sea, así tenga una gran familia. Necesita tener su lugar donde aislarse. Creo que este se pudo entender perfectamente. Vamos entonces ahora con la otra punta del eje. O sea. Eh, la casa 10 en Piscis el sol en Piscis en casa 10. Y ahí tenemos que el sol en casa 10, tenaz, liderazgo, ambicioso, son las palabras claves. Casa 10 en Piscis las palabras claves, literarios, espirituales, humanistas. El sol en Piscis los hace pacíficos, tranquilos, intuitivos, frustrados indolentes, indulgentes por lo que si tenemos esta combinación en la carta natal es posible que estemos ante una persona espiritual que ejerce el liderazgo en forma pacífica bueno con esto hemos concluido una parte muy importante el eje 4.10 es un eje importante eh... Mañana comenzamos con el eje 5.11. Chao, hasta mañana. Que tengan un día maravilloso, lleno de experiencias lindas. Chao, chao, chao.